Así que, suena la música, mis hermanos. Bien, mis hermanos. Bien, buena, hermanos. Para Juan de A fecha 3 de julio Del 2021 Jesús, nuestro de hermano de, de, bueno, Héctor Macario, Sustaner, de quererjar, para un hora, ya no regresar de, de nuevamente, para hogar, para posado, a Chichet, durante los nueve años, tal vez, yo Shah momento difícil, tal vez pasar un momento de tristeza, de problema, de enfermedad, pero el Jay que Alá Nikikote Marhunt Porque ya Dios y Honro no hay que Entonces Marir Jay que Alá Nikikote Marhunt te canté en camino invitación chuyach que vale conocer para que si me gana acompañar la fama de jun de Jung yo Barbuteco de ya no ingresé, de nuevamente para de nuevamente para rogar de Jung Kinch de de vida. Seguramente, maquetaré a Church, maquetaré cuando yo cuando a despedir la familia. Pero a mí ya en el ya diferente lugar, para a Chineclubi, para juntar a Camille. Como congregación, Sagrado Corazón de Jesús, No Kikot Oscorking, siempre lo veo comí, siempre van a apoyar. Matios, el JA, oportunidad de que no nos matemos con un más Como él mi hija, de repente el durante los nueve años, se les barra a Choch. Tal vez son Xele Kinobe la familia Xeriyakar tatá Xeriyakar mamá, ¿verdad? Pero a camilla Yalán Kikot Xoxxverbet Durante los nueve años Xeraná Los Estados Unidos De verdad los nueve años y ánimo. tal vez se ¿sí? leen, me Quizá a mí, ya diferente sí. ¿Por qué? Porque choca acá se país, en barra barrachoch, va China ver para mesul, texpan, Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los nueve años, ninguna novedad. Así que es la oportunidad, es el privilegio de que nos de que ah, compartir un momento. Chipán, nuestro hermano Héctor Macario Ixtaméz. Saludos que los televidentes. Yo creo que un Azul, vamos de Guatemala. Pa' Kobe, Covid, yo Kikot, pa' Veo Covid, cuando la tele es para Guatemala, no es fácil. Pero ni caso otro a mí, Chekloon, King, bienvenido, y ya fuerte aplauso, fuerte aplauso. Hermanos, aplausos, aplausos a nuestro hermano Héctor. De verdad, ya danos, Kikot. Toquín. Parbún. Tejadín, no Guacaní. Día sábado 3 de julio. Ya ha, aquí se acabó. Cachó siete meses. 2021, la serie dos para el para el país guatemala y que hemos manejado bienvenido para la choc bienvenido para la comunidad lo que chiche el ver yo a a pesar de lo que es la cosa pero en jamás yo sigo dios de que el un rota trip durante los nueve años de vida ya la nos verdad, por qué, porque osco oh, agradecido yo picoteo porque Dios tanó bendecir a nuestro hermano Héctor. Bienvenido para comunidad, Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que durante los nueve años a Tele, eh, yo cambiar a destino, yo cambiar al lugar, quizá los nueve. Per Chatel, el lugar Chatel. Pero va a mí, yo cambiar, daré el fruto del trabajo, Chabana. Porque Catamán, cuando nae en los Estados Unidos, no es fácil. Momentos difíciles. Pero el Jaya, o oh no Kikoto, Jorge porque el chas you try and sleep, no coba ve Utsur Tata, Utsurte, como que vaya aquí costa. Adiós querido dios de Kerjá el soli el durante los nueve años Kiri Matíos, Utsruch Mateoche Mateoche Hermano Héctor La congregación Sagrado Corazón de Jesús Shocha invitar, invitado Babe y con los hermanos a Tocoyae con los brazos abiertos Va come conjunto Yo quiero hacer si la mano va, va a recibir de una manera especial Matios, Matios, también. Ya tocaste en comer me eché ta. Tal vez me quedaré los nueve años Cuando ya te le. Pero voy a mí, Yo cambié Para para mí, tan mutarca, de mi familia Mateoška, que es mi papá, Mateoška, que es mi mamá e como ramete, es Y como esta mesa? jabón, chatele, si un jabón, Mateoška, es Dios Dios, que te no bendecí, saludos, que vemos a nojer Te haces un fuerte aplauso, te Muy bien. Y ya aplausos mis hermanos. De verdad ya le año